Buenas tardes, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy estoy con la Yu. ¡Hola! Eh, que hemos salido de paseo. A aprovechar el domingo que hace solete. Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? ¿Sin comentar? ¿Sin compartir? ¿O qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Es importante que tengáis un... algún tipo de actividad que os llene más allá del hecho de ir a trabajar, de volver a casa, um, hacer las tareas de casa y estar con vuestros seres queridos. Ah, si tienes un día malo, eh, es bastante probable que no seas capaz de ver eh, más allá del hecho en que te puedas encontrar mal, entonces es súper importante que no sucumbas al hecho de que te pueda tu cabeza que puedas recurrir a algún tipo de hobby yo en mi caso ahora mismo pues el salir con la gorda ¿eh? digas hola yo! hola la idea es si algún día um, os encontráis que estáis un poco así pff, más abatidos o que no tenéis muchas ganas de nada o que simplemente no sabéis qué hacer o se os come el día es súper importante que digáis vale, ¿qué me puede apetecer hacer ahora mismo? vale, para ¿oís? ¿los pajaritos? ¿el solete? sí pues eso, lo que os decía um, súper importante que podáis encontrar algo que os llene ah, ¿por qué? porque si empezáis a a, a entrar en esta en, esta, en este rol de, de, entre comillas, autodestrucción y tal, luego será mucho más difícil salir, ¿vale? entonces da igual lo que sea, es importante que tengáis algún tipo de de hobby ¿vale? para que os llene porque si no, la vida no tiene sentido si no tenéis eh, ilusiones si no tenéis ganas de hacer algo, aprender cosas nuevas y hacerlas y que os salgan, o que no os salgan pero disfrutar del proceso, entonces, da igual lo que sea, desde eh, ver una serie, a ponerte a escribir, escuchar música, meditar, eh, salir de paseo, a, um, cocinar, es importante que estéis bien con vosotros mismos, porque si estáis bien con vosotros mismos, luego será más fácil que estéis bien eh, con los demás o con la sociedad en general. Os queremos animar a eso, a que encontréis algo que os llene, sea el deporte, comer incluso, que da igual, o sea, podéis tener un momento de hacer actividad, de hacer deporte, um, de, de tener más cultura, o sea, de lo que sea, da igual, mirar una serie, mirad, se me acaban las ideas. Y si os pasa como a mí, que os acaban las ideas, eh, pues. En Google está todo, o sea, no importa, encontraréis mil y unas soluciones a cualquier cosa que queráis hacer súper importante que lo que hagáis realmente os sirva de algo eh, y que no sea perder el tiempo en balde O sea, sí, echar una siesta no os sirve, porque eso no os va a llenar ¿Vale? Entonces, ser felices, disfrutar de la vida y aprovechar todos los días al máximo, que 24 horas dan para mucho, ¿vale? Pues lo dicho, nos despedimos, esperamos que tengáis ilusiones y que podáis encontrar alguna cosa que os haga ilusión, ¿vale? O como a mí, que me da mucha vergüenza grabarme por la calle, pero estoy cogiendo el gustillo, ¿vale? Eh, y nada, que nos vemos mañana en otro capítulo de Final Boss Project. ¡Adiós!